Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico. Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de enero al domingo 17 de enero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, yo primeramente quería evadir a hablar un poquito de la pandemia, pero es inevitable porque va muy bien con lo de la lectura anual. Si recuerdas, había comentado de que bueno, nos piden ser íntegros en este año. Y bueno, como comentario para los que están fuera de México, tenemos, tenemos un subsecretario de salud que se llama López Gatel, que la verdad yo le admiré muchísimo este, y le respeté muchísimo hasta hace poquito, y ahorita te voy a comentar por qué. Pero pienso que en general México ha llevado bastante bien el tema de la pandemia, el tema de la vacunación, etcétera, a comparación de otros países. Y bueno, resulta que esta semana que pasó, este, de hecho antes ya, en Año Nuevo, se le vio en una playa en Oaxaca, creo, este, feliz de la vida con supongo su pareja, la verdad, no sé pero con una mujer y pues días antes por meses llevaba la campaña de quédate en casa es importantísimo que te quedes en casa más todavía con las fechas de navidad y año nuevo trata de limitarte trata de no salir trata de festejar estas fechas en otra ocasión con tus seres amados este tanto pues la ciudad de México el estado de México que es digamos la mancha urbana más grande con más de 25 millones de habitantes este, pues tenemos ahí un problema que estamos en semáforo rojo y que eh, pues está totalmente pues ya saturado los hospitales y demás entonces bueno, dentro de todo este diálogo pues el señor se fue de vacaciones y también no usó bien el cubre boca, no, no se atuvo a todo lo que estaba predicando. Y pues es la imagen de eh, la campaña de salud de México, este señor. Entonces, bueno, hago alusión a esto porque, este, como decía en el video anterior, nos están pidiendo que realmente este, lo que decimos lo lleguemos a hacer y que al igual todas nuestras... Act acciones, nuestras, todo lo que hacemos repercute. A veces no de forma directa, a segundos, pero a veces a terceras o cuartas personas. Y la verdad a mí se me hizo una falta de ética y una falta de profesionalismo de esta persona y de profesionalismo sobre todo. Porque bueno, ahorita bueno, se, se hizo ahí una polémica de que no, pues es un ser humano y tiene derecho a también descansar unos días, etcétera Pero yo pienso que no es el caso, ¿no? Yo pienso que realmente este es muy malo que haya hecho esto porque es un ejemplo y mucha gente va a decir bueno, pues si Gatel no lo hizo y si Gatel se va de vacaciones, pues yo también lo hago y aunque estemos en semáforo rojo y los contagios estén a todo lo que da, pues velo, él lo hizo, yo por qué no? no, entonces bueno, eso tiene consecuencias, va a haber más personas que se infecten, más personas por probabilidades que lleguen a fallecer y, uh, y pues muchos médicos que están trabajando algunos turnos de 24 horas con descansos cortos para salvarle la vida a los pacientes, este, están totalmente agotados, están sin ver a sus familias, sin festejar Navidad o Año Nuevo ¿no? Ah, y aislados de sus familias por el miedo a contagiarles y se quedan en... Hay, hay un tipo de... acondicionaron a hoteles y demás para que los médicos pudieran estar aislados ¿no? y bueno, la cuestión es de que este, yo siento que, que no está bien lo que hizo lópez Gatel. Y debería de tener consecuencias. En otros países, cuando pasó algo similar, que el ministro de Salud o algún otro ministro del mismo sector, se le descubrió este, pues, rompiendo las reglas de la pandemia, pues se sintieron sumamente apenados unos y renunciaron y los otros pues, se les quitó el cargo. ¿no? Y yo digo por lo menos que hubiera una disculpa pública y ni siquiera es el caso entonces bueno eso es a lo que voy este en cuanto a que todos nuestros actos tienen consecuencias no y esto es muy muy importante a veces piensas que no tienen consecuencias pero sí las tienen y es como por ejemplo ahorita pues, mis vecinos no sé por eso pues, este se me fue un poquito a la concentración este, detonó unos cohetes que bueno, no tengo ni la idea, la más remota idea, por qué los detonó. Si mañana, o hoy en la noche o algo, hay un día de un santo en específico. Pero bueno, este... Pues tiene consecuencias, ¿no? Que esté tirando los cohetes. Porque bueno, se asustan los animales. Este, están alterados. Este, yo, yo pierdo la concentración al estar haciendo mi video. Este, se ha demostrado que pues... ...hay pajaritos que amanecen muertos en el piso... ...tiene muchas consecuencias... ...pero pues esta persona no es consciente... ...y hay muchas personas que viven así... ...sobre todo cuando manejo en la Ciudad de México... ...a veces digo, bueno, este piensa que está solo en la vida... ...no... ...y bueno, pues este, aparentemente así vive mucha gente... ...entonces bueno, una es estar conscientes... ...de que todos nuestros actos y nuestras actitudes... Nuestros pensamientos, todo tiene secuelas, ¿ok? Entonces, bueno, si estás en la desafortunada situación de estar verte afectada o afectado por perder a un pariente, a una amistad por esta situación del COVID, pues lo siento mucho. Yo me enteré que este, una persona muy querida también este, tiene COVID y su hermana está hospitalizada y el cuñado también tiene covid y este y bueno esta persona está sumamente asustada me, me pidió que este, le mandara reiki que rezara por él este, que hablara con los ángeles y bueno pues pienso que eh, él va a estar bien con la hermana no tengo la verdad una sensación tan buena este pero bueno eh, digo son cosas que pasan en la vida y, eh, y es una situación similar no pasaron los tres Navidad juntos no, no hubo más personas y una de estas tres personas pues estuvo contagiada y contagió a las otras personas. Entonces bueno, tratando aún así de minimizar tus contactos este, pues pasó desgraciadamente. Y hay veces que tenemos que asumir también que es el proceso de la vida, que no tiene nada que ver que si nuestra fe o que si los ángeles o si Dios... O, o, o X, sino estaba pensado ese, ese proceso que esa alma, ese cuerpo llegar a enfermar y tal vez a sanar tal vez no, tal vez llegara a fallecer este, tiene una razón de ser y esto casi siempre lo vas a notar después de que pase tiempo y sepas este, a qué se debe que se haya dado dicha situación muchas veces yo he visto a través del tiempo que decimos bueno ¿para qué sirvió esto? y pues me sirvió, no sé para acercarme más a esta persona este por la pérdida de esta otra persona digamos, ¿no? bueno, mira nada más el relajo, no sé si se llega a escuchar que tiene el vecino aquí con los cohetes qué terrible voy a hacer una pequeña pausa no sé si ya se calmó, la cuestión es que no, no se calmó no voy a poder seguir con el video con la paz que yo quisiera entonces bueno, vamos a empezar, como sabes empiezo con las cartas de en Virtue de la Virgen María obviamente ahorita mis mascotas están algo alteradas, entonces bueno aquí te va a aparecer ahorita la cabeza de mi perro que está buscando asilo se va a mover Perdón. mensaje de la Virgen para todos nosotros, para esta semana. De mis cartas. Voy a escoger tres cartas. Y eso es lo que voy, ¿no? Con el, el, la actitud del vecino este que no le importa, es como una calle cerrada donde está echando los cohetes. Pero solito, o sea, no se oye gente ni nada, ¿no? Así como que pues, yo solito me estoy divirtiendo y no me importa. Y, uh, y así pasa igual luego con él, como he comentado, con son dos vecinos, uno de un lado y el otro del otro. <ríe> que ponen la música todo lo que da. O, este, así como que pues, yo vivo solo en, en este universo. <ríe> y la falta de consideración. Pero bueno, ni modo, y es lo mismo con la pandemia. Se ve, es lo mismo con lo que hubo ahorita en Estados Unidos, con la insurgencia. Terrible situación, irresponsabilidad del presidente. Y luego todavía como que para medio salvar el pellejo, este, ya que luego cambia su declaración. Entonces realmente se trata de, volviendo nuevamente al tema de la integridad, de, de ser responsables, de tomar responsabilidad, ¿no? Y de, de, de nuestros actos, ¿no? Todos nuestros actos tienen consecuencias. Y es, uh, como diré, tarde o temprano, eh, pues igual habrá alguien que diga, pues ya no me gustan los videos de René, y me voy a salir o me voy a, ya no voy a estar suscrito. Habrá otros que dirán, no, pues sí, sí me gustan, ¿no? Este Normalmente trato de que sean lo más neutro posible, es que no tengan cosas personales como ahorita con las mascotas o que traten lo menos posible sobre política, pero a la vez eh, pues está unida a la política eh, en la vida social y en el entorno contemporáneo y por eso a veces es inevitable tocar los temas, ¿no? Bueno, este, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Tenderness, eh, cariñoso, ser cariñoso, ser, este tierno, tierno, perdón, ternura, tenderness, ternura. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, gentil y poderoso. ¿Okay? Y esto es importante, el que lo he dicho muchas veces, podemos ser gentiles y podemos ser amables y a la vez poderosos, ¿no? El que he hecho mucho hincapié de hay que saber cómo y de qué manera y cuándo decimos las cosas. ¿ok? Entonces, bueno, recuerda, esto es importante, el saber que podemos ser amables, pero al ser amables no dejamos de ser poderosos. Es mucho más sencillo que alguien te escuche, si le dices algo amablemente, a que si le estás gritando. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice ciclos. Es el arcángel Jeremiel. Y dice... La existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. ¿Okay? Entonces, bueno, justamente con esto de la pandemia de que pues, hay gente que desgraciadamente está falleciendo. Pues son los ciclos, es la vida. ¿no? Y quería comentar, yo siento que la pandemia va a durar, o va a ser más difícil ahorita en el mes de enero, justamente por Navidad y Año Nuevo, que pues hubo gente que este, sí tuvo más movilidad, sí tuvo reuniones, este, y bueno, no tuvo las medidas necesarias que se habían pedido de sana distancia y demás y bueno pues van a ser ahorita los contagios más fuertes y creo que en varios países de hecho bueno lo estoy siguiendo este y con la lentitud de la vacunación en general este todavía no se van a ver resultados tan rápidamente este yo creo que esto apenas será para febrero donde ya mejore la situación igual pues ya saldremos nosotros de el semáforo rojo y regresaremos a naranja ya estuvimos de hecho alguna vez en amarillo ¿no? y este y bueno esto, vuelvo a esto por, por ciclos porque bueno como sabes hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años etcétera y bueno esto también ya va a finalizar y como le he comentado varias veces yo calculo para mediados de año ya eh, la gran mayoría de los países de occidente van a estar vacunados igual bueno en Asia ¿no? uh, y África chistosamente no hay tantos contagios y yo se lo atribuyo a que tienen ya la cultura de la sanidad por el ébola y ya saben que cuando les piden tener higiene y sana distancia y usar cubrebocas y demás la gente ya lo hace y de hecho tuvieron Hace muchos años problemas cuando estuvo esta, este problema del ébola, que es mucho más contagioso y es mucho más mortífero, este, de que la gente no podía aceptar no enterrar o despedirse de, de sus familiares. ¿no? Religiosamente les costaba mucho trabajo. Y entonces se contagiaban porque te pues, besaban o tocaban el, el cadáver. Entonces, bueno, este, a lo que voy es ahí culturalmente parece que ya aprendieron y por lo mismo este, los contagios de este COVID-19 no han sido tan altos bueno, el SARS-CoV-2 ok, para el miércoles y el jueves la carta dice revelación y es el Arcángel Raciel, esta carta ha salido muy seguido también y dice Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Bueno, este, lo que también quería comentar, porque sí tiene que ver, y digo, parece que no, saco, no suelto el tema de la pandemia, pero emocionalmente mucha gente también se está como que cerrando emocionalmente. O sea, ya está harta, ya han sido muchas depresiones, mucho hartazgo, uno de estar en esta situación y eh, yo he notado que de repente me revelan eh, los ángeles la situación que dices, ah mira ahora entiendo ¿no? ahora veo como que todo el, el panorama todo, toda la historia global o sea no, no tan de cerca sino un poquito más de fuera y ahora entiendo mejor ¿no? y esto de la revelación yo creo que también es importante este, ...en lo que está pasando políticamente ahorita en Estados Unidos, ¿no? Este, están saliendo a la luz todos los problemas que ha tenido esta nación... ...pero enterrados por mucho tiempo. O sea, yo la verdad no soy nada partidario de Trump... ...porque pienso que es una perso mala persona, pero pienso que es un egoísta o ególatra a morir... ...y este, que no piensa en el bienestar de los demás... ...y tampoco piensa en el bienestar de los americanos como ha sido su campaña... ...pero bueno, a pesar de, de mi modo de ver las cosas o de pensar acerca de él... ...su campaña tuvo un triunfo porque sí tiene razón hasta cierto grado... ...de que estaban mal muchas cosas en el sistema de Estados Unidos... ...y había una cierta, un poder arraigado y que pues estaba fuera de toda democracia ¿no? disfrazado de democracia pero en realidad no, no y bueno este tema de Estados Unidos es interminable hay una falsa moral también ¿no? Etcétera. y esto todo esto está saliendo a la luz entonces esto es a lo que me refiero con revelación también en un ejemplo político de un país ¿no? pero esto lo puedes tomar como algo personal puede ser que una persona nos vaya a revelar algo, nos vaya a comentar algo, nos vaya, no sé, no creo que como confesar, porque conlleva como una culpa, ¿no? Pero vernos como, este, tener la confianza suficiente de compartirnos algo que no sabíamos, que nos va a revelar algo, ¿no? Una situación, nos va a agrandar el panorama. Normalmente así es. Entonces, bueno, hasta ahorita pinta esto de ser un diálogo interno gigantesco con la corte celestial y pues vuelvo a recordar que seamos amables que seamos tiernos ¿no? y a la vez eso nos da poder Para el viernes, sábado y domingo la carta dice perdón, oraciones contestadas dice el arcángel Gabriel y dice arcángel Gabriel tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que decía hace rato, ¿no? El proceso de la vida, de que este, no pierdas la fe, no te llegues a amargar por situaciones que están pasando, no tomes a veces cosas personales. Este, hay que aprender a este, adaptarse a la vida por un lado y por otro lado, el aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro poder, de nuestro control, de nuestra voluntad. Y que hay una voluntad divina y que hay una voluntad propia también de un alma. Tú no sabes si este, esa alma pues, decidió irse porque ya había cumplido con todos los ciclos acá. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer. ¿no? Y bueno, pues decidió irse ahora pues en manera conjunta a través de la pandemia pero como he dicho en los videos anteriores pues a mí me deja un poquito este, más tranquilo saber que no sufren, que están sedados, con, si están intubados entonces bueno, este, pues, es más terrible para la gente que está en casa esperando una vez al día noticias del familiar hospitalizado y bueno, igual como el amigo que mencioné... Que, pues ...que tiene COVID, pero no es tan grave para hospitalizarlo... ...pero sí necesita oxígeno... ...y es y esa ¿no? El, el miedo a perder a tu hermana... ...el que tal vez tú te pongas peor... ...y que también te lleguen a hospitalizar, etcétera... ...entonces va y pues es todo un proceso difícil, ¿no? ...de manejar eh, miedos... ...y mantener nuestra fe en alto y decir, bueno, esto es parte del proceso de la vida, y bueno, estoy en manos de Dios, y entregarme, ¿no? Y uh, yo creo que también ahí entra un poquito el, el instinto de sobrevivir, ¿no? De, a ver, tengo que interactuar, tengo que hacer algo, ¿no? Para este, resolver esta situación. Muy bien, entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice manifestación recuerda la manifestación es el resultado de nuestras acciones de bueno, nuestros pensamientos emociones aunadas y reflejadas en, en algo que se va a manifestar que se va a hacer notar que va, va a ser presencial ¿no? entonces bueno este, así funciona el universo y pues espero, ahora aquí con manifestación, lo siento, pero no puedo dejar el tema el día de hoy. Es lo mismo con la pandemia y las acciones, ¿no? Estamos viendo ahorita, en estas primeras semanas de enero, pues de que los contagios están brotando por todos lados porque, pues, la gente no, no, no tuvo tanta precaución. Y yo no digo que toda la gente, digo, yo sí me llegué a. a Limitar y pasar Navidad con mis papás y con zona a distancia y con cubreboca y todas las medidas, medidas necesarias, pero este, pues hay gente que no y que sí se contagió, entonces, bueno, ahorita se están manifestando pues, las acciones de, de, de las infecciones, ¿no? Pero bueno, recuerda: si lo hacemos de una manera positiva, pues aquí es lo mismo, ¿no? Ok, puede ser que tal vez es contagiado, pero pues es asintomática o asintomático que son, yo creo, más del 50% de los pacientes y que no pasa a mayores. Hay otros que la verdad este, se la pasan muy mal y, y, este, y terminan hospitalizados y intubados y bueno, con la esperanza de que puedan sobrevivir. Otros no, pues ya te enteraste con el compositor y cantante Armando Manzanero, ¿no? Este ese fue otro caso que me tomó muy por sorpresa, porque me levanté a las 5 de la madrugada, estaba leyendo de que pues, le iban a lavar la sangre, porque parece que se espesa mucho la sangre con algunas personas, con este, esta infección. Y que todo, pues, el pronóstico era muy bueno, y que ya lo iban a dar de alta de terapia intensiva. Y pues apácatelas a las dos o tres horas leí la noticia de que había fallecido ¿no? entonces bueno, no funcionó y recuerda eh, eh, no es bueno ni asustarse ni gen generalizar sino cada panorama y cada evidencia es propia entonces no porque alguien le ha ido mal en una experiencia significa que a ti también te deba de ir igual de mal ¿no? este, yo nada más estoy diciendo de que tengas en cuenta de que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias ¿no? y bueno yo lo que trato de hacer con estos videos es difundir amor es difundir paz tranquilidad, bienestar seguridad este, contagiarte un poquito de fe ¿no? y este, pues no vamos a hacer más que tratar de hacer una mejor versión de nosotros mismos yo también lo intento y bueno, te comento, ahorita eh, dejé limpiar físicamente mi computadora. Estaba llena de polvo, la abrieron y la limpiaron. Y dejé que pusieran el sistema operativo desde cero, sin la información personal. Porque se estaba trabando muchísimo y en cinco años siempre estaba haciendo el upgrade del software. ¿no? Ahora sí que, perdón, pero de, de subir la versión pues, del sistema operativo. Y esto pues no es tan bueno que meterlo desde cero. Bueno, ahorita la máquina está funcionando maravillosamente bien. Y comento esto porque sí, la vez anterior, pues tardé más de un día en poder editar el video de Los Ángeles. Y bueno, ahorita asumo que va a ser una cuestión de una, una hora, dos horas a lo mucho. Y ya, ¿no? Entonces, pero eso como ejemplo, si lo hacemos también con nuestra vida, ¿no? Donde nos están pidiendo esa integridad... Es limpiar, es, ok, esto ya no me funciona. Y eso es desde espacios físicos, como hacía la vez anterior, con ropa, libros, lo que fuera. Hasta amistades o conocidos, solo decir, sabes que esto no me funciona. No sé, igual redes sociales, ¿no? Muchas amistades estoy viendo que están dejando redes sociales porque les satura. Les satura todo ese chisme y esa ¿no? cantidad de información y este y toman la decisión de que no, a mí esto me satura y es demasiado y Facebook lo voy a quitar y me quedo con Instagram o algunos de plano se salen por completo. Y yo lo que voy es que tú tienes que revaluar para ti, que es importante, pero ahorita justo en comienzos de año es importante hacer esto, no está limpia y está limpia y este revaluar este hacer un balance, pues es parte de la pandemia misma, es lo que nos están pidiendo, es ser conscientes. Vuelvo nuevamente con el ejemplo del vecino, ¿no? Es momento de que el vecino, pues, despierte y se dé cuenta de que no está solo en este mundo, de que hay consecuencias a sus actos, etcétera, ¿no? Que vemos vecinos, que hay pajaritos, que hay perros, gatos y demás. Pero bueno, este, tampoco... Puede estar uno como policía, ¿no? Este, Para eso está la Corte Celestial. Yo no soy ni juez ni, ni tengo que impartir la justicia, gracias a Dios, ni soy político, gracias a Dios. Pero este, creo que se da a entender a lo que quiero llegar, como todo está conectado y como sí nos corresponde asumir la responsabilidad de nuestra vida, ¿no? No hacer a un lado las responsabilidades y decir esto no me corresponde, como, pues, vuelvo a decir, lo ha hecho Donald Trump y hacerse loco, ¿no? En incitar primero a la insurgencia y luego decir, ay, bueno, este, van a tener consecuencias las personas que irrumpieron en el Capitolio, donde hay un video anterior donde está aplaudiéndoles y diciendo son, son mis fans, los adoro, ¿no? Entonces, bueno, esta. Uh, bipolaridad y esta manera de estarse auto mintiendo o construyendo una realidad totalmente falsa pero creyéndosela eh, ya es parte realmente de desde mi punto de vista de una enfermedad mental muy bien bueno si pues, lo malo es que digo esta persona influye en vida de millones de personas ¿no? volvemos nuevamente a cómo influye ¿no? siendo pues el presidente del país más poderoso aún del mundo bueno, te deseo un muy, una muy bonita semana te agradezco que compartas estos videos los hago con mucho amor cuídate, sé responsable quédate en casa demuestra tu amor hacia los demás a través de todas las medidas de seguridad esto ya va a pasar pero ahorita enero creo que va a ser el mes donde más secuelas y consecuencias vamos a ver de esta pandemia. Te mando un abrazo de luz. Quírete mucho. Hasta la próxima ocasión. Namaste.